siempre quise que unas personas expertas se fijaran en lo que hacía, que me dijeran, profe, opinamos esto de su trabajo, y los primeros que lo han hecho fueron los de la Fundación Compartir. Eso es muy valioso para mí, quedaré con ellos eternamente agradecida por, por haberse fijado en una experiencia que nace de mis sueños y que nace de mis anhelos por ser una buena maestra. Y si yo fuera la gran maestra, Sencillamente, ese compromiso crece, porque cuando un reconocimiento de esos llega a la vida de uno, uno no puede ser menor y hay que responder con altura a un, a un reto como ese. Gran maestro o maestra es para Palacios Menos. Yo, yo nunca pensé que me iba a ganar el premio porque, porque yo no me inscribí para ganarme. Me quedé muy aturdida, me quedé aturdida porque, porque no me lo podía creer, en serio no me lo podía creer. Para mí cualquiera de mis compañeros que, que estaba al lado pudo ser el nombre anunciado. y se va a en 25 minutos. Gracias por you su atención. Quiero que mis compañeras de, de lengua castellana, de artística, de biología conozcan las propuestas de los, de los compañeros. Primero, pues para que se animen a, a hacer sus, sus estrategias y segundo, para que, para que vean que sí es posible, que, que no es tan difícil. Que, que uno lo puede lograr. Esta estatura que simboliza mis sueños se las debo a mis alumnos. Ellos son toda mi inspiración. Sus sueños, sus intereses, sus preguntas y sus abrazos son la inspiración de este premio. Este sueño es de ustedes. Muchas gracias.